Gracias por permanecer con nosotros, acá en De Mañana llegamos al momento del café caliente, la entrevista central y hoy vamos a hablar de políticas de juventud con Jury Smith, activista político de Alianza País, un placer tenerte en De Mañana, Buenos hermano, días, ¿cómo Jeffrey. estás? Buenos Bienvenido. Días. Gracias, gracias, el placer es mío. Aunque soy activista político de la organización política Valga la redundancia, de lanza País, en este momento, en esta ocasión, no venimos en representación de ella, sino que venimos como joven. Como joven independiente. Eso. Bueno, y abogado, El, el guión nos apunta a tu cargo, por eso lo no, mencioné. Bien, si no, no me no lo ponen, problema, no lo menciono. No hay problema. Eh, Existe una ley de la juventud, la ley general de la juventud, la 49-2000. ¿La Exacto. conocen los jóvenes? No, no es necesario que la conozcan. Ah, no es necesario. No es necesario. Lo necesario es que el Estado la aplique. Mm. Eso es lo más importante. Nosotros eh, tuvimos en su momento la ley de juventud más moderna de toda Latinoamérica. Inclusive la ONU nos solicitaba y nos decía, eso en el año 2000, nos decía que hemos dado un paso de avance para el rescate de esa juventud, que, que en realidad en los países latinoamericanos no tiene grandes oportunidades. Pero 19 años después de, de, de, de, de, de tener esta ley, no hemos dado cuenta que eso es, ha sido un papel vacío, sin ningún tipo de funcionamiento, porque las autoridades que están que tienen la competencia para, para implementar la misma, para aplicar la misma, no lo han hecho. Es tanto así que desde la implementación, desde la promulgación de esta ley en el año 2000 hasta hoy, en el año 2019, la desesperanza y la falta de oportunidad de los jóvenes se ha triplicado en comparación con datos que ofrece en Hogar y ONU, con, eh, eh, datos de otros países que en su momento estuvieron peor que nosotros, como el mismo caso de Nicaragua, Haití, que nosotros le llevamos poco, eh, Haití nos lleva poco punto a nosotros en lo que tiene que ver con la, de, con, la con la falta de oportunidades es en los jóvenes. Eh, Permítanos una, una a, a Felicia muy que entre con el cafecito, venga yes. Doña, para acompañarnos esta conversación. Es una conversación. comparación muy, muy fuerte, muy fuerte, exacto. porque fíjate. Haití Buenos es un días. estado inviable y República Dominicana es organizado. Pero yo me contrasta porque hemos visto el, la forma y el despliegue que ha tenido la, el ministro, la ministra de la Juventud, incluido una casa de la Juventud. Hija de San esta Ren provincia. Hija de esta provincia y que claro. se ha preocupado con una cantidad, según vi, de ofertas académicas, tanto becas, maestrías, sí. becas como carreras completas. ¿No es eso lo que también espera el, la juventud de un ministerio? Ella está cumpliéndose, supone. Lo primero es que el Ministerio de la Juventud, y hay que expresarlo esto, hasta el día de hoy no ha tenido, no ha, no ha, cumplido con el 0.1% de lo que establece la ley. La ley no establece en ninguno de sus articulados que ella tiene que dar beca o el ministerio. No vamos a poner las ministras, sino vamos a por el la ministerio, la institución. ¿Qué tiene que dar? ¿Beca? Que, nada establece eh, en ninguno de sus, de sus articulados la ley no lo establece ahora qué es lo que establece la ley la ley lo que establece la establece es cooperación con los ayuntamientos cooperación con las demás instituciones donde se crea un organigrama que desde el ministerio desde el ministerio se obliga a los ayuntamientos y a otras instituciones a darle la oportunidad a los jóvenes para que dentro de esas instituciones pudieran crear consejos, consejos de juventud, consejos municipales de juventud, que la juventud franco esto en eso en ningún ayuntamiento, eso se ha llevado se ha llevado a cabo, pero ni, es, lo más lamentable es que ningún ministro, no hay un solo de los ministros que hemos tenido desde la implementación de esta ley hasta el día de hoy, que haya hecho el esfuerzo real para poner esto en funcionamiento. Los ministerios y Eury no se sienten obligados en, en en cumplir con la ley de la juventud. No. Mira qué pasa. En el presupuesto 2019, 38 centavos por jóvenes. Es lo que hay invertido. Es lo es, que hay para invertir. Es. Ahora, de eso está el clientelismo, las nominillas, dentro del mismo ministerio. ¿eh? Entonces, de eso apenas queda 7 cheles, 7 centavitos de cada 100. Es lo que queda así para es. invertir en la juventud. ¿Qué esperamos entonces? No, y además. ¿Qué eh, esperan ustedes los jóvenes? Bueno, eh, eh, los jóvenes en República Dominicana nosotros pudieran, pud podemos decir que tienen, que tienen más esperanza de Superman, de Batman, <risa> que de las autoridades locales. ¿Cómo va a ser? Claro, porque tú decir que en este momento, en este momento tan precioso que está viviendo la República Dominicana desde el, desde el punto de vista histórico. Un joven no tiene la oportunidad de asumir un primer empleo porque la primera exigencia que le hacen una que le, para, para poder asumir ese primer empleo es si tiene experiencia. Pero no obstante a eso, nosotros somos el país con más fuga de cerebro de Centroamérica y el Caribe. Sí. Es decir, tenemos más fuga de cerebro que Puerto Rico, que de acuerdo a una. A, a, a, a una estadística que se ofrecieron antes de ayer, el viernes específicamente sí. Se dice que de Puerto Rico salen al mes 166 personas Y nosotros, República Dominicana, tenemos más fuga de cerebro que ellos Es decir, que el Estado invierte, pero no aprovecha esa inversión ¿Qué esperamos los jóvenes? Los jóvenes lo que esperamos es que el Estado sea responsable con el joven El joven en República Dominicana es el 68% de la población pero podemos hablar del joven hombre, que las estadísticas son extremadamente malas dentro de ese segmento social. Pero si hablamos del joven mujer, es peor, es, es, peor, peor. es peor, porque además de vivir en una sociedad que el Estado en su política margina al joven, es vivimos bien. en una sociedad que margina a la mujer. Una mujer en República Dominicana, como establece una encuesta... Por, en hogar. Por ejemplo, en el, en el sur, el 72% de las jóvenes de más de 15 años ya han estado casadas. Sí. ¿Por qué sucede eso? Porque la joven no tiene esperanza, no vislumbra en las instituciones organizadas del Estado que le ofrecen algún tipo de mecanismo para salir del nivel de pobreza y como están atadas, se se averan, vamos a llamarlo así, a otra persona para poder salir de ese yugo social que le ha impuesto a nuestra sociedad. Hay un tema de pobreza, Pero, pobreza sí. mental y pobreza de, es que la, de, de, de riqueza económica la, también. La pobreza, Toda mental, la, pobreza, la, la pobreza mental es, la más es, proporcion, grande. es proporcionada por y el, el Estado. Y es la más grande. El Estado no le puede exigir a nadie lo que no le ha dado. ¿Qué, ¿Cuál de las políticas públicas ha de... Dedicada a la juventud de acuerdo a la ley que tú dices que no es necesario que la conozcan, sin embargo, si no la conocen no la pueden defender. ¿Cuál de las políticas ha sido ejecutada por el Estado? Porque no creo que todo sea tan negativo. Eh, bueno, lamentablemente, debo decir, es cosa que, que, no yo, hay no, que yo no quiero pública. decirla. Pero para los jóvenes en República Dominicana es es, es todo negro. No hay nada que se vea, eh, que se vea la luz. Eh, al final del túnel. Nosotros vimos, Francis, para establecer a, a, algo, que hace menos de un año, desde una institución del Estado, salió la estadística que en República Dominicana más de 600 mil jóvenes están a punto o están en contacto con la delincuencia. Nosotros lo vimos. Generación ¿no? perdida. Exacto. ¿Qué significa eso? Eso significa que en República Dominicana el 12% de la población puede ser delincuente. Tú eres joven todavía, ¿verdad? Sí, la ley me Está por debajo de la edad que establece la ley. Que establece la ley. Ahí tú no de estás perdido, la por la el 100%, el 100 no está perdido porque tú no lo estás. ¿Cómo? Que el 100% no lo está porque tú no lo estás. Eh, y así como tú, hay muchísimo en toda la, la provincia. Jóvenes brillantes. Lo más importante Crítico, de reglas, pero no 100%. Lo más importante de la regla es que no hay excepciones. Dos. Una cosa. Entonces, si, las, si las excepciones... La si las excepciones... No, no existieran las reglas tampoco existieran. Mira, Yevri, escuchándote con mucha precisión eh, el reclamo que como joven haces y viendo la ausencia de políticas concretas hacia ese sector de la población, ¿eso no es exclusivo de República Dominicana o sí? Porque vimos en un informe del Banco Mundial que el joven, respecto a sus oportunidades, aún permanece como hace 50 años atrás, sus expectativas están fundamentadas en el apoyo que tengan de los padres. Así es. En realidad, el problema de la juventud no es exclusivo de República Dominicana. Pero, como es nuestra sociedad, nosotros debemos hacer un esfuerzo para incluir a los jóvenes. Por ejemplo, yo te podía mencionar eh, eh, países de Latinoamérica que los jóvenes gozan de grandes oportunidades. Y, tiene, y no necesariamente tienen que, que estar eh, idio, y, eh, con una ideología X no. Por ejemplo, podemos mencionar a Costa Rica. Costa Rica es una de las sociedades centroamericanas más desigual, existente, menos desigual, perdón. Eh, los jóvenes costarricenses tienen la oportunidad de poder descollar desde su conocimiento en el mercado laboral. Pero también podemos mencionar a Chile donde jóvenes chilenos encaminaron una lucha para que la, la universidad, la, la educación universitaria fuera, fuera gratuita. Uh -huh. Pero también podemos mencionar otros más. y está Cuba, que es el país menos desigual de, uh, de, de Latinoamérica. Cuba. Con respecto Ejemplo, a educación, esa, salud, deporte. Así, así es, así es. Jeffrey, de todos los males sociales que hay, ¿cuál es el que más afecta a la juventud? La falta de oportunidad. Eh, la falta de oportunidad en República Dominicana es el mal principal. El joven tiene que desertar de la, de la escuela a los 15 años, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tiene que, tiene que cifrar ese esfuerzo, esa, esa fuerza que tiene, la tiene que, que, que concentrar para cubrir otras cosas. como cuáles? Como la alimentación, como el pago de, de, de un alquiler o, o cualquier otra cosa. El sociólogo, hijo, eh, bueno, se me escapa el nombre ahora, bueno, hijo de Bacho, no recuerdo ahora eh, el nombre, eh, establece que la juventud en República Dominicana y que los jóvenes de los sectores populares en República Dominicana son verdaderos héroes. Son verdaderos héroes eh, porque están, están alrededor de todos los males. Y están alrededor de todos los males. Y muchos no se dejan influenciar por esos males. Exactamente. Muchos brillan en ese escenario. Exactamente. Eh, eh, Yeuri, otra eh, inquietud que tenemos sobre todo en este tema de la falta de oportunidades, que no solamente a la juventud que afecta, sino a, al dominicano en sentido general, porque luego de que son preparados y van a las universidades, no encuentran dónde desempeñar la función, eh, la profesión que aprendieron, sobre todo aquí en en nuestro país, que es un mal que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. ¿Entiendes tú que el escenario político es una de las plataformas más amplias donde el joven puede encontrar ese, esa oportunidad para hacer cambiar las cosas? ¿Debe el joven involucrarse en la claro. política así como lo estás tú? Claro, todos los jóvenes, todos los jóvenes debemos involucrarnos en la política porque es desde la toma de decisiones que nosotros podemos diseñar un Estado que tome en cuenta a los jóvenes. Es desde, ese, desde, desde, esos, desde esos puestos de toma de decisiones donde nosotros podemos arrebatarle el poder a aquellos, claro, el poder de toma de decisiones. Nosotros hablamos de una ruptura generacional, pero una ruptura generacional de ideas. Necesariamente eh, nosotros hablamos que la es juventud... Es decir, que transforme la forma de hacer la, las cosas. Eh, exactamente. O sea, la juventud no tiene que ver nada, es nuestro criterio, no tiene que ver en nada con respecto a lo físico, sino con... Con, en, en respecto a las ideas y es lo que nosotros debemos de hacer, ir a la política no importa con la organización política que sea, claro, si tú ejerces la política con, desde la conciencia tú puedes estar en cualquier organización política y tú la vas a seguir ejerciendo con la conciencia que te... Pero que... si vamos a ese término y viendo las acciones que ha hecho el Ministerio de la Juventud actualmente no se, cor no se corresponde con políticas y oportunidades porque Requiere, ¿Ese joven requiere formación? Obligatoriamente. Claro, requiere, claro. Requiere, una vez una oportunidad. Requiere claro. oportunidad, como tú te refieres, y eso es lo que yo he visto, o lo que se está informando del Ministerio de la Juventud que se está haciendo. Es mi, eh, eh, eh, a sí. veces uno puede tener una idea eh, contraria, y es la que verdaderamente crea la discusión y el análisis para que haya amplia oportunidad de acción. Porque de ahí es que se prepara, desde este espacio, y tus palabras, debe ir generando en los jóvenes que no están viendo y los padres que no están viendo, una forma de, de criar. Claro. La mayoría de los delitos que se que pasan en República Dominicana dentro del de ámbito diario, Está relacionado entre edades de 17 años a 34 años, edades de jóvenes. Exacto. ¿Cuáles son eh, las consecuencias también de eso, los resultados y por qué eh, está la presencia de los jóvenes en tanto de Nosotros establecíamos hace un momento que el Estado no puede exigirle a, a, a, a la población lo que no le ha dado. Si usted no trabaja con ejemplo, no le muestra ejemplo a sus hijos, sus hijos no pueden... Eh, eh, exigir lo que usted le está pidiendo. En República Dominicana lo que ha sucedido es que esa deuda social acumulada donde personas que heredan la pobreza de sus padres, donde, escuche esto, lo único que aquí podemos heredar, no hay, el joven no tiene posibilidad de ascender. Y esos jóvenes que están atracando, esas mujeres que están eh, eh, ejerciendo la prostitución, eso, esas mujeres que se dicen las famosas, las famosas chapeadoras, eso no están buscando otra cosa que lo que usted y yo hemos logrado por otros medios, es el reconocimiento social. ¿Por qué? Porque ellos se desenvuelven en un círculo donde lo que en realidad vale la pena es tener unos tenis buenos. Pero la formación de hogar tiene que ver mucho. En eso. La formación de hogares en República Dominicana decayó desde que, las, desde, desde que no no estaba presente en las casas, en las casas de nuestros barrios, en las casas de nuestros campos, lo que se llama la estabilidad familiar, eh, donde el padre y la madre eh, tuvieron que descuidar a sus hijos para poder dar lo que sus hijos en una forma o proporción pudieran necesitar. Eso es lo que sucede en, nuestro, en nuestros barrios. Nuestros barrios, nuestros sectores populares, y los jóvenes que viven en esos sectores populares no tienen posibilidad alguna de ascender socialmente en la situación que nos encontramos. Ahora, ¿qué podemos nosotros proponer? Nosotros lo que proponemos es que el joven debe ir a la política para desde la política hacer las transformaciones necesarias y que se requieren para que la juventud pueda ascender desde el aspecto social. En 10 segundos, ¿apoya el Premio Nacional de la Juventud? Nosotros eh, Pudiéramos decir que el premio nacional de la juventud no es más. Por ejemplo, yo he sido propuesto cuatro veces y cuatro veces me han dicho que no. No sé por qué. Pero quiero decir, quiero decir... A... ¿Entiende que simplemente decir... favorece a, a, a, a hijos de funcionarios y, o de jóvenes que están eh, participando en la política, sobre todo del PLD? ¿Es lo que quiere decir? No, no, no necesariamente. Pero el, para no el, premio, el premio nacional de la juventud, no debe ser un premio a una persona, debe ser al, al, al pueblo joven. Al Yo pueblo. creo que el, el Premio Nacional de la Juventud... O sea, que no creen el premio actual como no. se dice. Como ¿Cómo, se, lleva? ¿Cómo se está llevando Oye, ahora? Muchas gracias. Gracias a Judy Smith, activista político, y hoy ha venido a hablar de políticas de juventud aquí en De Mañana. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros.